Nacido mijo cargo la corta, te lo digo con todo el pelota Pasando con toda la fluta, respirando humo de mota Tus contras son puros pa' no te metas donde ronda la calaca Porque mueres como rata, ta, ta, desafiando al mero riata ta, ta, ta, ta, Siempre digo mejor, solo que mal acompañado. Son puleros son por haberme traicionado. Por haberme traicionado. Yo vengo de barrios donde diario me paran por la pinta de malandro. Solo porque me la paso rapeando, pinches puercos, solo me tienen en Día. Con tan solo un día. día hice lo que tú no pudiste, ya te podriste ah. en tu cuarto, para mí ya eres un perro no desgastado Yo he logrado cosas que nunca ah. soñabas, ah. que nunca soñabas Representando Santa Catarina en alto, ah. con un pinche orgullo digo ah. que solo Ando rasando con estas líricas Bien maniáticas Rezando para que la madrina Me cuide de noche y de día Placa, cuídame de la pinche envidia De la pinche envidia Salgo de mi cantón Porque en la calle me enseñó Muchas cosas Pero ser un cabrón Con esa gente criticó una, Solo una Paz tus amigos, gracias por ese consejo Sin usted viejo no se caería No se carnales que se han ido de esta vida Que en paz descanse lo llevo junto a la cima Pero mira mexicano hasta el tope Lo remarco para que usted lo note Bien orgulloso de mi bandera Bien orgulloso de mi bandera Perro mal agradecido Siempre digo mejor Solo que mal acompañado Son culeros Por haberme traicionado Por haberme traicionado salí para andar fumando Hay del... que dos